Bueno, pues como cada martes los consejos del Doctor Amor llegan a Radio Futuro, al 107.2 de la frecuencia modulada y también a rtvfuturo.com, dos canales a través de los cuales nos pueden sintonizar. Al Doctor Amor lo conocen de sobra ya, se trata de Juan Bustamante López. Cada semana con nosotros, amablemente, desinteresadamente, todo hay que decirlo. Y bueno, pues nos ofrece una serie de consejos cada semana aquí en Radio Futuro. Así que le vamos a dar ya la bienvenida y los buenos días. Juan, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues una semanita más con nosotros. Claro que sí, hombre, aquí estamos, otra semana más, a ver si intentamos que la gente vaya lo mejor posible. Bueno, pues hoy vamos a hablar en positivo, ¿no, Juan? Sí, hoy he elegido el tema de, que, de cómo se mantiene la pareja de sí. Voy a dar unos consejos para que vaya la pareja lo mejor posible. Hemos hablado de eso alguna vez, pero algunas cositas más. Algunas cositas más que las vamos a incluir. ¿Es complicado mantener una pareja, Juan? Pues mira, tal y como está hoy la cosa, bastante, la verdad, desgraciadamente bastante. Todo el mundo se cansa y se aburre muy rápido de la relación. Sí. Y ya están por el camino y la vida rápida, que discutimos una vez, pues la solución es lo dejamos o me busco a otra persona. Uh -huh. Y eso está muy mal. Bueno, pues tú nos vas a dar esta serie de consejos de cómo mantener la pareja. Pues te escuchamos, Juan. Bueno, yo creo que lo primero... Antes de nada es que hay que tener claro si realmente queremos ponernos con alguien en serio o no. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque hay gente que o no lo tiene claro, o creen que sí pero es que no, o lo, lo hacen para salir de un estado emocional malo porque acaban de terminar, o porque no se quieren ver solos o solas. Entonces, si tenemos claro realmente conociendo a la persona que estemos conociendo, ...que la vemos de pareja con nosotros... ...entonces es cuando tenemos que pasar al siguiente paso... Sí. ...que es luchar por la relación... ...y hacer que vaya bien... ...y que dure lo máximo posible... si dura toda la vida... ...cosa que ya hoy es difícil, pero bueno... ...hay casos que sí, pues mejor... ...entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero que hay que hacer es... ...no caer en rutinas... ...y no caer en rutinas es que hay que hacer cosas... ...siempre distintas... ...que no puede ser siempre el... ...vamos a tomar café... O vamos a dar un paseo, o vamos a tomar una copa, vamos a bailar y para casa. No. Uh -huh. O otro fin de semana de película y siempre lo mismo. Uno nos quedamos viendo películas, otro salimos. No. Hay que hacer cosas distintas. Incluso yo recomiendo hacer actividades que no se hayan hecho nunca con esa persona. Por ejemplo, ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos a la sierra y hacemos escalada? ¿Tú has hecho alguna vez escalada? No, yo nunca. Pues mira, yo tampoco. Vamos a probarlo. Uh -huh. Y te vas y haces una actividad nueva con una persona nueva y es una experiencia para los dos y eso es oye, oye pues mira que pues qué chulada pues nos ha gustado eso aunque parezca una tontería eso une más y eso hace que la otra persona diga oye pues mira pues me, me gusta estar con esta persona porque estoy haciendo cosas nuevas y además lo estoy pasando bien entonces por ejemplo que eso es una de las cosas que hay que hacer y que además veo que muy poca gente lo hace sí que es verdad Juan se cae en el aburrimiento verdad Claro, es que es normal que te abusas porque si todos los fines de semana haces lo mismo sí. y además las mismas cosas que hace todo el mundo que es lo que he dicho, ir a tomar algo, ir a bailar, ir al cine, eso lo hace todo el mundo, eso no es original, eso no, eso ya lo tenemos más que visto. Hay que hacer cosas diferentes, cosas distintas, planes que tú digas, oye, pues yo esto no lo he hecho nunca, pues mira, me parece buena idea, vámonos de senderismo a tal sitio, pues mira, pues no me he ido de senderismo. Cosas, porque nosotros como seres humanos lo que nos atrae es la novedad, lo que nos atrae es las cosas nuevas, las experiencias nuevas. Lo que ya sabemos, lo que ya conocemos y lo que ya hemos vivido no queremos vivirlo. Sí. ¿Por qué? Pues porque, ya, porque ya hemos pasado por eso. Entonces siempre lo bonito es hacer eso, cosas diferentes y cosas nuevas. Eso es una cosa que si haces estando con alguien, seguro que funciona y seguro que dura, por lo menos dura mucho más. ...lo que seguro que vas a aburrir a la otra persona es eso... ...si le dices lo mismo que ya le han dicho los anteriores. Pues la verdad que sí, es importante no caer en esta rutina... ...que tú nos comentas y pues ir haciendo cositas diferentes. ¿eh? Entusiasmo en la pareja, ¿verdad? Que es lo que provoca al fin y al cabo eh, cambiar de, de hábitos. La pareja hay que alimentarla, que lo he dicho muchas veces... ...hay que alimentarla todos los días, es como una planta... ...que hay que regar, tú no puedes decir... Bueno, que esto también lo hace mucha gente, grandísimo error. Bueno, como ya somos pareja, ¿ya para qué voy a hacer tantas cosas? Ya es mi novia o mi novio, pues ya no me tengo que volcar. Porque todo el mundo cuando quiere conseguir a alguien hace muchas cosas. Y cuando ya la ha conseguido, ya deja de hacer cosas. Porque como ya somos pareja, no señor. Gran error, eso nunca se debe hacer. Eh, yo sé que hay días que apetece más y días que apetece menos, pero hay que luchar por la pareja siempre, todos los días. Y tiene que ser mutuo. Y ahora propongo yo cosas, y ahora las propones tú. Y ahora pues, oye, vamos a este sitio, venga, vale, pues el fin de semana siguiente, oye, ¿qué te parece si ahora vamos a este? Venga. Y así, hay que alimentarla continuamente. Yo sé que es difícil, que hay días que no tienes ganas, pero la única manera de que funcione es estar continuamente, como yo digo, como los coches, hay que estar echándole gasolina. Uh -huh. Pues lo mismo, si no el coche no anda, pues continuamente hay que estar echándole gasolina a la relación. Pues así, así es, Juan. Bueno. Pues ese es uno de los motivos del uh -huh. por qué fallan mucho las relaciones, porque la gente cae, en la monotonía, la monotonía aburre, la monotonía cansa y desgraciadamente acaba solo en dos en dos lugares, o terminando la relación o poniendo cuernos, uh -huh. que acaba también terminando la relación. Poniendo cuernos es por qué, porque mucha gente dice, no, no, yo es que estoy cansado ya de estar con esta persona que siempre hacemos lo mismo y yo he conocido a otra que me ofrece otras cosas, me voy con otra. Sí, sí, sí. Está muy mal, está muy mal, está muy feo, pero... Acaba pasando. Pero acaba pasando, exacto. Bueno, Otra de las cosas sí. que se debería hacer es, que tampoco veo a mucha gente que lo haga, es hablar mucho y escuchar mucho a tu pareja. Es decir, contarse cosas, pues mira, pues me pasó esto, pues una vez que fui de viaje fui a tal sitio y me pasó esto, lo otro. Y escuchar, que te cuente cosas, tú escucharle. Eh, contarle cosas a ella, es decir, no limitarse a las conversaciones básicas de ¿cómo ha tenido el trabajo? Bien, pues nada, hoy mucho trabajo, no sé qué, no sé cuánto, venga, vale, ya está. No, hablar de otras cosas, eh, saca temas, opina sobre los temas, yo que sé, hay miles de cosas de hablar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta hablar de todo. O sea, conmigo puede hablar cualquier persona que, que yo hablo de lo que sea. Eh, y ahí lo debatimos, y aunque no estemos de acuerdo en algo, bueno, no pasa nada, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero uh -huh. hablar, tener temas de conversación, que sea, digamos, un momento agradable, que no sea el hablar de A, B y C, que todo el mundo habla solo de lo mismo, ¿no? Y eso también es muy importante, que todo esto parece tontería, pero es que lo hace muy poca gente, y al final, eh, de hecho, cuando se atrae a una persona suele ser por eso, porque dice, ah, pues mira, o pues me gusta hablar contigo porque hablamos de todo. Y es así. De hablar de todo. La verdad que sí, dentro de ese hablar y escuchar también respetar, ¿verdad Juan? Respetar los puntos de vista de cada uno. Hombre, respetar ya lo hemos comentado que siempre hay que respetar, que también iba a decirlo ahora, precisamente, lo enlazamos con ahora. Respetar hay que respetar a la otra persona siempre en todo. Sí. En absolutamente todo. Su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de comportarse. Es que, eh, a ver, hay una cosa que también veo un gran error en mucha gente, y es que creen que la otra persona tiene que pensar igual o que le tiene que gustar igual que, que a él o a ella. Cada uno somos diferentes, cada uno tenemos una forma de pensar, una forma de actuar. Nos gustan unas cosas, hay gente que le gusta unas cosas, hay gente que le gusta otras. Y el que no te guste lo mismo que a mí no quiere decir que no seamos compatibles, simplemente, oye, hay que respetarlo, yo respeto tus ideas, yo respeto tus gustos, y tú tienes que respetar los míos. Y, y es que es así. El respeto es fundamental, absolutamente fundamental. Si estar con una persona, no yo te digo de relación, conociendo, como no haya respeto, no se va a ninguna parte. Uh -huh. Sí, eso es fundamental, Juan, es verdad. Si se pierde el respeto, pues ya se pierde todo. Hombre, ya si llegamos a los puntos que yo he escuchado, de incluso insultar, ya, bueno, o reírse de la otra persona, eso ya, bueno, no hay que. No, no, ya no hay que estar con esa persona, es que no hay ni que conocerla porque evidentemente el respeto tiene que estar por encima de todo. Yo, para mí, es fundamental el respeto, en absolutamente todo. Si no hay respeto, no me interesa esa persona para nada. Además, lo que yo creo que nos enseñan de pequeño, a respetar, a ser educado y a comportarse, que es lo mínimo que se debe hacer. Exacto, el respeto es fundamental, imprescindible, en toda relación que se precie, en la vida diaria, ¿verdad, Juan? Hombre, vamos a poner un ejemplo un poco radical en el trabajo. Si estás en el trabajo y no respetas ni a los clientes ni a tu jefe, ¿qué crees tú que te puede pasar? Uh -huh. Pues evidentemente que te echen y o hasta que te pongan reclamaciones. Yo es que veo, además, que es una de las cosas que desgraciadamente eh, hay muchísimo en la sociedad y es falta de respeto. Aquí todo el mundo por las redes se insultan, se ríen, se mozan y me parece increíble, o sea, es tremendo la falta de respeto tan grande que hay hoy en todo el mundo en casi todo el mundo y esto claro esto también evidentemente se carga se carga a relaciones, la falta de respeto se carga a relaciones, Tú no puedes estar con una persona como he dicho antes que se ríe de ti que no te respetan tus ideas que, que vamos que hace lo que no debe hacer, así no se puede estar con nadie, ni se debe pues sí respetar ante todo Juan ¿algún punto más? Pues dos cosas más. La sí. última serían, eh, hay que apoyar a tu pareja, que eso también parece una tontería, pero tampoco lo hace mucha gente. Apoyar a tu pareja es pues cuando, por ejemplo, no sé, vamos a poner el caso de que se ha quedado parado, sí. parada, y está debajo bajón. Hay que ver que me han echado, me he quedado parado, no sé qué. Pues hay que, que no pasa nada cariño, ya encontrarás otra cosa. Venga, vamos a dar un paseo, te voy a invitar a leer algo que te gusta. Animarle, ¿sabes? O animarla. Sí, Hay que sí, sí. arriba y decir, pues aquí estoy yo, aunque no tengas trabajo, pero yo estoy aquí para ayudarte, para apoyarte. Si hace falta, me pongo a buscar trabajo contigo. Eso es importantísimo. A mí eso me encanta. Una persona que te apoya en los momentos peores es la persona que tiene que estar contigo. Si tienes una pareja que te hace eso, es una pareja que te quiere de verdad. Y es una pareja que merece la pena tener, conservar y cuidar. Porque eh, siempre digo que todo el mundo se apunta a lo bueno. Pero a lo malo muy poca gente se queda. Y cuando está la gente o la persona con la que estás en es lo malo... ...es cuando te demuestra que realmente te quiere y, te, y merece la pena. Eso lo, saben mucho, lo sabemos mucho con los amigos. Cuando nos ha pasado algo, cuántos amigos después... Sí. ...te han dicho, pues aquí estás para lo que te haga falta. La mayoría se quitan en medio, pues por eso. eso. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo que hemos dicho siempre, Juan... Eh... Bueno, en este caso como hemos nombrado a los amigos, que amigos en la barra de un bar muchos, pero a la hora de la verdad pocos. Hombre, pues, Yo eh, mira, yo en el Facebook tenía 1.200 y pico y un día me senté tranquilamente, empecé a ver todos los 1.200 y pico uno por uno y dije, me sobran el 90% porque nunca le dan a me gusta nada, nunca me siguen, nunca comentan, están ahí como de relleno. Y empecé a borrar y me he quedado con 200 y poco más. Porque, dije, esta gente sí suelen ser, o sí son, mejor dicho, mis amigos y amigas de verdad. Si sí están ahí, si sí suelen comentar, algunas veces, pero bueno, se nota que sí. Es lo que hay que hacer, en la vida hay que ser selectivo y hay que decir, me voy a quedar con la gente que realmente me quiera le importe y me lo demuestre. Si son con cinco personas no pasa nada, mejor tener cinco de verdad que doscientos de mentira Y eso siempre lo he, lo he recomendado. pues bueno, la verdad que sí. Y al último, pues sí. sería también importante lo de confiar en tu pareja, que esto también es, es algo absolutamente imposible hoy. Pero bueno, si no te ha hecho nada tu pareja, o la persona que estés conociendo, pero bueno, en este caso estamos hablando de la pareja, eh, a ver, yo creo que no hay que desconfiar, hay que darle el voto de confianza. Hay que, bueno, oye, si no tenemos pruebas de nada, ni nos ha hecho nada, ni ha pasado nada, no tenemos que empezar ya a... ...pensar mal, que si estará haciendo esto... ...que si estará hablando con no sé quién... ...eso me parece muy feo... ...a mí la desconfianza sin sí motivo... ...porque la anterior persona le hizo algo... ...a ver si no me lo vas a hacer tú... ...eso está muy feo, está muy mal... Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad... ...y si luego te falla, pues entonces sí... ...toma tus medidas... ...pero si no te ha hecho nada... ...no tienes por qué desconfiar... ...ni tampoco tienes por qué... ...ponerle como si hubiera hecho algo... ...así que es importante... ...con todo esto que yo he dicho la pareja obreza, no puedo garantizar que dure toda la vida, pero seguro que sí va mucho mejor Pues sí, son puntos clave, Juan que cuando tú quieras resumimos antes de finalizar como siempre nos gusta este pequeño resumen de todo lo que nos habla Pues el resumen es ese, que no desconfiemos de la pareja si no nos ha hecho nada como acabo de decir, que hablemos todo con la pareja, absolutamente todo y de todo, que no nos centremos solo en cómo te ha ido el día, cómo estás ...que como he dicho también... ...que apoyemos a nuestra pareja... ...sobre todo cuando peor está... ...los peores momentos... ...cuando más hay que apoyar a la pareja... ...cosa que hace muy poca gente... ...y que yo creo que lo que podría resumir todo mejor es... ...que nuestra pareja tiene que ser todo... ...nuestro amigo, nuestro confidente... ...nuestro psicólogo, nuestro amante... ...todo... ...que no tratemos a la pareja como una pareja... ...sino como todo... ...y seguro que va todo bien... ...seguro que segura seguro que la relación es mucho mejor y lo que he dicho, y hacer cosas nuevas, diferentes, no hagáis siempre lo mismo que si no, eso aburre a cualquiera pues ahí quedó este tema hoy, así se mantiene la pareja con estos puntos clave que nos comentaba Juan pues muchísimas gracias y bueno, pues la semana que viene como siempre te esperamos aquí en, en nuestra emisora eh, con nuevos temas será ya después del lunes de resaca de nuestra feria pues sí, yo nada, daros la gracia a vosotros, desearos que paséis una estupenda feria, que os mm. divirtáis, que no paséis mucho calor, y nada, pues disfrutad y, y a ser felices. Eso sí, no os confiáis mucho y cuidado, ¿eh? Que todavía está el virus por ahí. Sí, el virus está por ahí, de todas formas, pues mira, eh, hace un momentito leía una noticia que hay un repunte del virus a raíz de la feria de abril de, de Sevilla, así que vamos a a cuidarnos todos. Y, Eso es, pues, y, y si encuentras un huequecito, pues te esperamos aquí con los brazos abiertos en nuestra feria, Juan. Pues mira, ojalá pudiera ir, pero lo que sí, como te comenté, fuera de la antena, más adelante sí que iré a los estudios de Radio Futuro sí sí y estaré allí en persona y en directo para que, bueno, para que me conozcáis, para conoceros personalmente y bueno para visitaros, ¿no? ya que, que menos después de tanto tiempo. Pues, Así que próximamente bueno. estaré por allí. Pues estaremos encantados de tenerte por aquí, Juan. Muchísimas gracias y ya hasta la semana que viene. Gracias a vosotros y pasadlo bien en la feria. Un abrazo. Un abrazo.